El 11 de abril de 1817 nació James Parkinson, médico inglés que describió esta enfermedad como parálisis agitante. Se produce cuando hay un problema con ciertas células nerviosas del cerebro que controlan el movimiento. Es la enfermedad neurodegenerativa más común tras el Alzheimer. Suele aparecer a partir de los 60 años pero se conocen casos de inicio antes de los 40. Afecta a la forma de moverse. El síntoma más frecuente son los temblores, como los que tenían Hitler o Juan Pablo II. El mal de Parkinson empeora con el tiempo. Eso sí, muy despacio, a lo largo de muchos años. Eso da pie a considerar muchas estrategias, incluso a abrir la puerta a nuevos tratamientos. ¿Entramos en detalles?